rápidamente. Eh, señora Ministra, precisamente a eso me eh, refería al principio, con su oferta de diálogo. Es bienvenida, pero a veces parece un diálogo de sordos porque es cierto que no me ha contestado casi bueno, diría que a ninguna de las preguntas que le, que le he hecho y algunas han sido bien concretas. Eh, ¿No pida usted disculpas cuando dice que la violencia de género no es un tema solo de igualdad? Por supuestísimo que no. La violencia de género tiene que ser un tema transversal, pero desde luego si es algo, es un problema de salud pública. Eso está aceptado en toda la comunidad sanitaria sin sin ningún problema y por supuestísimo que es objeto de tratamiento en, en esta comisión y espero que en, en otras Mira, ha comparado usted el copago de nuestro copago, en el, el copago de países de nuestro entorno, eh, casi todos más avanzados es cierto, pues ojalá Ojalá sigamos la senda de la inversión para parecernos a esos países de nuestro entorno más avanzados, pero sobre todo para parecernos en niveles de renta per cápita, para parecernos en niveles salariales y para parecernos en porcentaje de gasto sanitario a esos países. Ojalá ahí le tiendo la mano, ahí nos va a tener a su lado. Eh, me cuesta creerlo y es difícil ver porque otra vez, otra vez hemos visto cómo eh, se tiran la pelota, cómo se echan la culpa el PP al PSOE y el PSOE al PP de la situación que estamos viviendo y las consecuencias de sus políticas. Pero luego vemos cómo en su día se pusieron de acuerdo para reformar el artículo 135 de la Constitución, cómo se ponen de acuerdo para aplicar recortes, cómo se ponen de acuerdo en, en alcanzar el techo de gasto. Eh, a cabo, eh, es cierto, señora ministra, que la universalidad en el acceso a la salud ha sido progresiva eso es cierto, no lo pone nadie en duda. Eh, pero esta situación de extensión del derecho, de la universalidad y del acceso a la salud no fue fruto del Real Decreto eh, 16-2012, fue fruto de la Ley 33-2011. Espero que tengamos ocasiones para discutir esto con más calma, pero ya en el 2011 habíamos alcanzado pues unas cotas de universalidad y de derecho de, de acceso al derecho a la salud eh, amplísimas creo además que usted disfraza el, de, el debate del copago eh, de, de cierto progresismo señoría. pues ya terminó me refiero a cierto progresismo al referirse eh, a los pensionistas ricos con ingresos anuales de más de 100.000 mil euros cuando todos sabemos que su, su número es mínimo el número de esta gente es mínimo y que además no suelen recurrir a la, a la sanidad pública este Real Decreto, además, ha generado situaciones eh, eh, como las de personas con nuestra nacionalidad española que salen del territorio durante más de 90 días y a las es que se les niega el derecho el a la asistencia día, pues sanitaria pago, cuando vuelvan. les ruego que finale. Pues termino diciéndole que. su tiempo. Efectivamente, hablar de la universalidad del sistema de salud con el Decreto 16-2012, a pesar de que ya nadie duda eh, del cambio de modelo de salud universal al modelo actual de aseguramiento, es como intentar tapar el sol con una mano. Por mucho que te esfuerces en negar la evidencia, el SOL, que en este caso es el modelo de aseguramiento, sigue ahí. Gracias. Gracias señoría. Para el grupo...